Maupassant fue admirador y discípulo de Gustav Flaubert. A instancias de la madre del escritor de la cual era amigo de la infancia, lo tomó bajo su protección, le abrió la puerta de algunos periódicos y le presentó a Iván Turgenev, Emile Zola y a otros escritores. Hoy leeremos el cuento El bautismo. Un bautismo que no acaba muy bien. —Espero que te guste. Demos comienzo. El bautismo —Vamos, doctor, un poco de coñac. Con mucho gusto. Y el viejo médico de marina, tras haber tendido su copita, contempló cómo subía hasta los bordes el precioso líquido de reflejos dorados. Después lo levantó a la altura de sus ojos hizo pasar dentro la claridad de la lámpara. Lo olió, aspiró algunas gotas que paladeó largo rato en su lengua y en la carne húmeda y delicada del paladar. Luego dijo, Oh, encantador veneno, o mejor dicho, el seductor asesino y delicioso destructor de pueblos. Ustedes sí no lo conocen, es cierto que han leído ese admirable libro titulado «La taberna», pero no han visto, como yo, el alcohol exterminar una tribu de salvajes. Un pequeño reino de negros. Un alcohol traído en panzudas barricas que desembarcaban con aire plácido unos marineros ingleses de barba pelirroja. Y he visto también con mis propios ojos un drama del alcohol muy extraño y sobrecogedor y muy cerca de aquí, en Bretaña, en un pueblecito de los alrededores de Pondavie. Yo vivía entonces durante un permiso de un año en una casa de campo que me había dejado mi padre. Ustedes conocen esa costa llana donde el viento silba entre las aulagas día y noche, donde se ve a trechos de pie o tumbadas esas enormes piedras que fueron dioses y que han conservado algo inquietante en su postura, en su aspecto, en su forma. Siempre creo que van a animarse y que voy a verlas echar a andar por el campo, con paso lento y pesado, con su paso de colosos de granito, o echar a volar con alas inmensas unas alas de piedra hacia el paraíso de los druidas. El mar encierra y domina el horizonte, el mar inquieto, lleno de escollos, de negras cabezas, siempre rodeados de una baba espumosa, semejantes a perros que esperasen a los pescadores. Y ellos, los hombres, van sobre ese mar terrible que vuelca sus barcas con una sacudida de un lomo verdoso y las traga como píldoras. Van en sus pequeñas barcas de día y de noche, audaces, inquietos y ebrios. Ebrios lo están a menudo. Cuando la botella está llena, dicen, se ve el escollo, pero cuando está vacía ya no se ve. Entrad en esas chozas. Nunca encontraréis al Padre. Y si preguntáis, a la mujer que ha sido de su hombre tendrá los brazos hacia el oscuro mar quebrame y escupe su saliva blanca a lo largo de la orilla. Se quedó en él una noche que había bebido un poco de más de la cuenta. Y el hijo mayor también. Todavía tiene cuatro hijos, cuatro chicarrones rubios y fuertes. Pronto le tocarán también». Así, pues, vivía en una casa de campo cerca de pont B. Estaba allí solo, con mi criado, antiguo marinero y una familia bretona que guardaba la propiedad en mi ausencia. Estaba formada por tres personas, dos hermanas y un hombre que le había casado con una de las bellas y que cultivaba mi huerto. Ahora bien, ese año, hacia Navidad, la compañera de mi hortelano dio a luz un niño... El marinero vino a pedirme que fuera el padrino. No podía negarme. Y me pidió prestado diez francos para los gastos de la iglesia, decía. Se fijó la ceremonia para el 2 de enero. Desde hacía ocho días la tierra estaba cubierta de nieve, de una inmensa alfombra lívida y dura que parecía ilimitada en aquella región llana y baja. El mar era de color negro allá lejos. Detrás de la llanura blanca lo veíamos agitarse, levantar su lomo, hacer rodar sus olas, como si hubiera querido danzarse sobre su pálida vecina, que daba la impresión de estar muerta. Tan calma, tan taciturna, tan fría estaba. A las nueve de la mañana, el tío Kerantec llegó ante mi puerta con su cuñada, la Alta Kermakan, y la comadrona, que traía al niño envuelto en una manta. Y nos pusimos en camino hacia la iglesia. Hacía un frío como para partir los dolmenes uno de esos fríos desgarradores que agritan la piel y hacen sufrir horriblemente con su quemadura de hielo. Yo iba pensando en la pobre criatura que llevaba entre nosotros, y me decía que aquella raza bretona era verdaderamente de hierro para sus hijos. Desde su nacimiento eran capaces de soportar semejantes paseos. Llegamos delante de la iglesia, pero la puerta aún estaba cerrada. El señor cura se retrasaba. Entonces la comadrona, para sentarse en uno de los pollos, se puso a desnudar al niño. Al principio creí que había mojado sus pañales, pero vi que lo exponían desnudo, totalmente desnudo, el pobre, totalmente desnudo, al aire helado. Me adelanté indignado ante la imprudencia. —¿Pero está usted loca? Va a matarlo. La mujer respondió en tono apacible. —No, no, señor. Tiene que esperar al señor, Dios desnudo. El padre y la tía miraban aquello muy tranquilos. Era la costumbre. Si no la hubieran seguido al niño le habría ocurrido alguna desgracia. Me enfadé. Insulté al hombre. Amenacé con irme. Quise tapar por la fuerza a la frágil criatura. Fue inútil. La comadrona huía delante de mí corriendo por la nieve. El cuerpo del crío se volvía violeta. Iba a dejar a aquellos brutos cuando vi al cura que llegaba por el campo, seguido del sacristán y un chiquillo del lugar. Corrí hacia él y le expresé en tono violento mi indignación. No se sorprendió. No aceleró su paso, no apresuró sus movimientos. Respondió, ¿qué quieres, señor? Es la costumbre, lo hacen todos, no podemos impedirlo. Pero por lo menos dese usted prisa, exclamé. Él replicó, «Pero si no puedo ir más deprisa». Y entró en la sacristía mientras nosotros seguíamos en el umbral de la iglesia donde desde luego yo sufría más que el pequeño, que chillaba bajo la mordedura del frío. Por fin se abrió la puerta. Entramos. Pero el niño debía permanecer desnudo durante toda la ceremonia. Resultó interminable. El cura balbuceaba las sílabas latinas que caían de su boca. Escandita, sin sentido, andaba con lentitud, con una lentitud de tortuga sagrada y su sobrepelliz blanca melaba el alma. Como otra nieve con la que hubiera envuelto para hacer sufrir el nombre de un dios y sin él y bárbaro y aquella larva humana torturada por el frío. Por fin acabó el bautismo de acuerdo con los ritos. Y vi a la comadrona envolver de nuevo en la larga manta al niño helado que gemía con voz aguda y dolorosa. El cura me dijo, «¿Quiere venir a firmar el registro?». Me volví hacia el jardinero. «Ahora vuelva a casa muy a prisa y haga entrar en calor a ese niño inmediatamente». Y le di algunos consejos para evitar si todavía se estaba a tiempo una pulmonía. El hombre prometió cumplir mis recomendaciones y se fue con su cuñada y la comadrona. Yo seguía sacerdote a la sacristía. Cuando hube firmado, me exigió cinco francos por los gastos. Como había dado diez francos al padre, me negué a pagar de nuevo. El cura comenzó, amenazó con romper la hoja y anular la ceremonia. Yo le amenacé en mi vez con el fiscal de la república. La disputa fue larga, pero terminé pagando. Nada más volver a casa. Quise saber si había ocurrido algo desafortunado. Corrí a ver a Karandek, pero el padre, la cuñada y la comadrona aún no habían vuelto. La recién parida, que se había quedado sola, tiritaba de frío en su cama y tenía hambre. No había comido nada desde la víspera. -¿A dónde diablos han ido? -pregunté. Me respondió sin sorprenderse, sin irritarse. Habrán ido a beber para celebrarlo. Era la costumbre. Entonces pensé en mis diez francos que debían pagar la iglesia y que sin duda pagarían el alcohol. Envié un caldo a la madre y ordené que se hiciese un buen fuego en su chimenea. Estaba ansioso y furioso prometiéndome echar a aquellos brutos y preguntándome aterrorizado. ¿Qué iba a ser del pobre crío? A las seis de la tarde no habían vuelto. Ordené a mi criado esperarlos y me acosté. Me dormí enseguida porque duermo como un auténtico marinero. Fui despertado al alba por mi servidor que me traía agua caliente para mi barba. En cuanto abrí los ojos pregunté, ¿y qué de? El hombre dudaba, luego balbució. —¡Oh, ha vuelto, señor, pasada la medianoche y borracho como una cuba! —¡Y la alta Kermagan también! ¡Y la comadrona también! —¡Creo que han dormido en una zanja! —De modo que el pequeño ha muerto. Ni siquiera me han dado cuenta. Me levanté de un salto gritando, —¿Ha muerto el niño? —¡Sí, señor! Se lo han traído a la tía Karendek cuando lo ha visto, se ha echado a llorar entonces, le han hecho beber para consolarla. ¿Cómo que le han hecho beber? Sí, señor, pero yo no me he enterado hasta esta mañana hace un rato. Como Kerandek no tenía guardiente ni dinero, ha cogido el petróleo de la lámpara que el señor le dio y los cuatro se lo han bebido hasta vaciar la botella. Incluso de se ha puesto muy enferma. Me había vestido de prisa y, cogiendo un bastón, decidido a dar una tumba a todas aquellas bestias humanas, corría a casa de mi hortelano. La recién parida agonizaba borracha de petróleo mineral al lado del cadáver amoratado de su hijo. ¿Qué de la comadrona y la alta Kernancan roncaban en el suelo? Hube de cuidar a la mujer que murió hacia mediodía. El viejo médico se había callado. Volvió a coger la botella de aguardiente, se sirvió una nueva copa y, tras haber hecho correr de nuevo a través del licor rubio la luz de las lámparas que parecía poner en su copa un zumo claro de topacios fundidos, se bebió de un trago líquido, pérfido y caliente. Fin